Hablamos también de una educación que permita aprender a conectar, a tejer vínculos y a entender los problemas y sus relaciones. Una educación que está demasiado compartimentada genera, como decía Edgar Morin, una especie de inteligencia ciega. Podemos llegar a saber mucho sobre algunas cosas, pero no somos capaces de establecer vínculos y relaciones entre ellas. Ahora mismo ayudar a comprender los vínculos es, en mi opinión, absolutamente central. ¿no? Una educación que ponga y que enaltezca eh, digamos, la diversidad en todos sus ámbitos. La diversidad es un patrón sistémico de la vida. Sin diversidad no hay vida. Hablamos de diversidad cultural, hablamos de biodiversidad, pero hablamos también diversidad en las formas de vivir en familia, en las formas de amar, en las formas de vivir el deseo y la sexualidad, en las formas de caminar, en las formas de hablar, en personas que caminan con sillas de ruedas y otras que hablan con las manos y de trabajar... Esa atención a la diversidad no desde la voluntad de homogeneizar. Yo me he encontrado mucho trabajo de atención a la diversidad que pasa por hacer normales y tratar con condescendencia normales a quienes no lo son. ¿no? Hablo más bien de celebrar toda la diversidad de lo vivo, de darle valor y de hacerle hueco, porque en mi opinión nos lo vamos a tener que encontrar y es absolutamente central. Hablamos de la necesidad de poner en el centro... La redistribución radical de la riqueza. En un planeta en el que la economía no puede crecer de forma ilimitada, la única forma de caminar a la justicia es redistribuir radicalmente la riqueza. Y esa redistribución yo creo que también tiene que ser más o menos eh, puesta encima de la mesa y abordada en el espacio educativo. Y también abordar la redistribución de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados no es un trabajo solo de las mujeres. Es un trabajo que tiene que ser ejercido, realizado con corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero también entre personas individuales e instituciones, entre sociedad y personas. ¿no? Hablamos, en mi opinión, de estimular y de promover la capacidad para desobedecer, transgredir, organizarse, aceptando, digamos, las propias consecuencias. Quiero poner el ejemplo de las huelgas climáticas que inició Greta Thunberg, en eh, Suecia y que se han ido extendiendo básicamente por todos los lugares. Para mí, a mí me parece eh, que es un ejercicio impresionante de educación informativo para personas que tienen 14-15 años el poder desarrollar estos procesos que son procesos también de desobediencia civil. ¿no? Por otro lado, la capacidad de estimular, la capacidad de deliberar, construir y poner cosas en marcha. Antes de venir para acá que nos hemos tomado un té Hablábamos de, de Freinet y de, algunos, de a, algunos maestros que pusieron en marcha, es decir, eh, personas que han maestros y maestras que han podido construir, o, han podido estimular la construcción de cosas que funcionan. Es decir, tantísimos proyectos que estáis llevando a cabo, a cabo en centros educativos donde chavales y chavalas conforman cooperativas, se organizan para, organiza, se organizan para eh, diseñar una campaña, para diseñar una manifestación, para reparar eh, algo que haya que reparar dentro del colegio, incluso para limpiar el aula, ¿por qué no? Es decir, todos esos procesos en donde las personas se organizan y pueden hacer cosas en común. ¿no? Es decir, para mí en este momento, la educación es un verdadero movimiento político y social, que en mi opinión debe ser de alguna manera construido, como decía Petra Kelly, desde la subversión y la ternura, es decir, desde la capacidad de desarrollar amor Amor político, no me estoy refiriendo a un concepto de amor moña, me refiero a la solidaridad, me refiero a esa radical conciencia de querer hacernos cargo unos de otros, a esa radical conciencia de esa interdependencia, de esa reciprocidad, que es un elemento básico de nuestra, de nuestra vida. ¿no? Y yo voy a terminar simplemente con una, una anécdota, porque me parece que tiene mucho que ver con la, con la educación. ¿no? A mí me parece que el, la metáfora del tejido, que ha sido una metáfora muy utilizada por el movimiento feminista, es una metáfora central. ¿no? El tejido es eso que se hace poco a poco, el tejido es ese entramado de hilos que van conformando algo sólido, que nos abriga, que nos viste, es decir, que nos protege. ¿no? Y, y yo no sé si recordáis, bueno, a, a mí me accedía a ella a través de. para, el que ma, para mí es el mayor proveer, proveedor de cosas de mitología que, que yo haya podido leer, que es Santiago Albarrico, el, el filósofo. ¿no? Y en uno de sus libros, en A no ser un cuerpo, recoge el, el mito de, de Gordias, ¿no? de la creación de Frigia como reino.